Está hablando que hay como 400 canciones ahí que quieres sacar y quieres mostrar para hacer 400 canciones, quiere decir que Kevin a la semana cuántas veces se mete a componer. Hablamos de componer. sí sí yo me met, por lo menos ayer, ayer hice cuatro. Eh, nosotros, por lo menos, el, el día, el día, el día que yo hice PPP, hice otra que llama a nadie como yo, hice otra que llama a la trampa. El día que hice las 12 por lo menos el día que hice las 12 hice delicioso, la práctica y, y las 12. Ok. O sea, o sea, en un solo día hice esas tres. Un solo día, o sea, no solo día pueden salir cuatro pizzas. Pueden salir, no, cuatro temas completos. Completos, o sea, de una vez le meten y después el productor le, le sigue caminando la pizza, como quien dice, o sea, vos grabas la vuelta. No, ni mamera. siquiera, ni siquiera. Nos gusta dejarlo melo y le metemos rápido y ya mandamos a mezclar. Ayer hice tres, quedaron brutales. O sea, es con toda. Sí, no, estamos trabajando demasiado. Es que me estoy demorando 15 minutos. pepe, pepe la escribí en 10 minutos. O sea, no estoy. No estás o sea, metiendo ahí 20 de gente a la vuelta, sino lo que salga y de una. Pero vos okay, que. Lo que pero, me como, guste, con lo que vibre. Ok, pero por ejemplo, en, en el caso de una chimbita, que es lo que estamos promocionando. Eh, esa sí fue más rápida, como el 5. Así fue muy rápido. Pero, pero el, ¿vos pensás el tema de lo que se va a hablar o cómo llega la musa? O te ponen el beat, te metes en el micro y le empiezas ah, a... O sea, exacto, empezamos a crear el beat, o a veces, por lo menos de chimbita, 6 ya tenía su intro. 6 tenía su intro y él había dicho que, que, que no, que él estaba como, como, como con ganas de ver otra vez a la niña, tán, y yo mismo me pelicule, y yo yo no... O sea, Irzai lo dijo en una entrevista anterior que yo la vi y dije, ve que tan real, o sea, ¿me entiendes? Porque dijo la verdad, me man dijo, okay. o sea, yo nunca, Irzai dijo, yo nunca había visto eso, ese man, ese man se la mostramos, dijo, esa me gustó, y se quedó así callado, lo escuchó y se metió y tiró el coro, o sea, y cuando Irzai dijo eso, dijo, me, me encanta porque es real, el coro de Chimbita fue rápido, o sea, eso fue súper, lo mismo el coro de Manantial, el coro de Manantial también salió como en dos minutos, eh, no, pero, no pero sé, pa, no sé espera, cuando tú hablas que dos minutos, cabrón, es letra y melodía o que vos tienes la melodía? Letra, melodía y grabar. Porque es que yo no, yo no escribo, yo no, yo no cojo el celular. Ayer me decía es que se me decía, cabrón, vos no coides ni el celular, cabrón. Yo, yo me concentro, yo no cojo el celular, yo dejo mi celular ahí, me pongo a escuchar la pista, me imagino que, un, que es una baby a la que yo le estoy cantando y le tiro sin miedo, papi, como si estuviera seduciendo a una mujer. Eso es, lo que yo, eso es como mi modus operandi. Y lo hago de corazón, o sea, lo hago. Y, y sabes que nunca, casi nunca me ha tocado cambiar letra. o sea Porque o sea, me nace de corazón, ¿me entiendes? Es como freestyle.